Una familia que son dueños de una fábrica de zapatos, de calzados, que decidieron fabricar unas hojotas y dijeron, ¿cómo las promocionamos? Che, si le mandamos a Messi eh, unas hojotas y se las mandamos al predio de la AFA, ¿quién les escribió inmediatamente porque le encantaron las hojotas? El mismísimo Messi. Qué, ¿Qué le contestó? Esto que están viendo aquí en la pantalla. Hola, Luciano, es el dueño de la empresa Todo Bien, soy Leo. Imagínate el mensaje, te he morido de un infarto. Yo me caigo. Chicos. Es Leo Messi. Quería agradecerte por las hojotas que me mandaste, están buenísimas. Y la caja espectacular también. Quería ver si le podías hacer algunas a mis hijos y la rosa del París para mi mujer. Los talles son 33, 29, 26. Espectacular. Esos son los de los hijos. Y Antonella 35. A mí las que me quedaron bien, le deben haber mandado varios talles por las dudas al no saber el talle del astro. Y le, man, y, y le dice: A mí me quedaron bien las 42 y 43. Eh, Te los mensajes que me habías mandado. Espectacular el mensaje de Messi. Bueno, y las ojotas son lindas. Son espectaculares. Ahí están, mirá. Ahí están las chancles. Me ahí, están las ten, ahí las tenés. En realidad creo que... No son ojotas. Claro, la ojota es con el, eh, la que va en el dedo Son de chancletas. Medio. Chancletas. chancletas. Y estas son chancletas, chancletas. porque... Son chancletas. No, no el 10. Sí, eh, pero pará. Sí. A Messi le mandan de las marcas top top. Pero le gustaron estas. No, por eso, iba a decir... ¿Vos ser, te das cuenta? Deben ser buenísimas. ¿Vos te das cuenta? Porque posta, debe... No, porque no porque a veces vos decís Bueno, ok, es muy humilde Y agradece el regalo Pero no solo agradece, sino que le pidió Para los hijos y para la esposa Y para la esposa Tienen que ser muy buenas las ojotas Tienen que ser muy buenas, porque sí no solamente le mandan de distintas marcas Sino que, por ejemplo, la marca oficial del mundial La marca de la camiseta La famosa, la, la, la, sí. la alemana de las tres tiras No viene solamente la camiseta sino Los pantalones, ropa interior este, claro. ojotas, chancletas medias, anotame, anotame, tenés amigo. de todo y lo tenés en cantidad además porque como en los camarines vas transpirando sí, te sí, manda sí. mucha cantidad para que puedas tener más y así todo eligió esta marca argentina de esta familia de Buenos Aires que decidió mandárselas de regalo y Messi no solamente las agradeció sino que le pidió ojotas para toda la familia y esta familia no para de, fa de facturar Gracias Rodi